en la ciudad, esto es Puerto Madero hoy nos vamos a pescar a Berizo, vamos a ver qué pasa, parece un lindo día, fresco, ayer mucho viento sur nos vamos a Berizo detrás de las bogas y quizás alguna sorpresa más acá estamos con Nico de Ensenada, Nico Quinn. nos volvemos, bueno, la primera encuentro en realidad, Nico, por fin nos conocimos y ¿qué vamos a hacer hoy? ahí nos bueno, parece de todo. Muy buen día para todos y bueno, gracias por venir, Gaby, un placer así que, que bueno, vamos mío? a ver si podemos pinchar los primeros pejes de la temporada. Meteo Sur sí, ¿no? Viento. tenemos, ayer tuvimos estado, hoy tenemos viento sur, el río cargadito así que bueno le vamos a hacer unos tiritos a los pejes y a la vuelta capaz que le hacemos un pinito a las bocas en los malecones. A la mañana peje y después vemos qué pasa con las bocas sí, por, ahí hacemos, por ahí hacemos la, las dos pescas. Estaría buenísimo mostrarles una primera nota de, de pejerrey acá en zona sur Así que ya todo ansioso, ¿no? estamos todos ¿no? ansiosos Estamos ansiosos, sí Y sí. sí. bueno, yo creo que algunos vamos a levantar ¿Conseguiste mojarra? Tenemos mojarra, sí ah, eso, eso Tenemos pues. mojarra, tenemos aceite de pescado y las cañas Y buenas piladas. cañas a bordo Así que bueno, imágenes le vamos a estar mostrando Gracias, Nick, con gusto ¿eh? Gracias a vos. Vamos ¿Será che flecha? Está lejos, eh. Pico está bien lejos. lejos. Baby, lejos. Sí, sí, sí. La primera salida al peje de acá, de Ensenada. Con Nico Quinn. Vamos al que viene, Sí, peje o oh, sardinita. Chafalote, Chafalote sí. sí. Ahí cuando saltó ya me. Bueno, está la variadita también, me parece. No, y sí, tengo... Esto no, es marzo. Ah, está arrancando. ¿qué? Sardina, mira. No, chafa, chafa. Bueno. Van arrimando... Mira, que todavía... Que todavía está acá la lanzagua de briso Sí, ahora vamos. Vamos a sacar variaditas. Algún pez por ahí sacamos. Algún pez va a salir, eh. Hay que seguir, dale. Qué lindo está ahí. Magre. saben nada Vamos temporada. el primero la Primero de la temporada Sí, en la bigotera Palito. Ahí está, salió el primero va, va. Vale, vale. Eso sí, sí. No, no, está todavía Bueno Gabi, no tenemos el primer pez de la temporada nos costó pero salió, ¿eh? Por no, no, no, no, no, no, no. lo menos le vemos la, la cara, mira. Bastante lindo. No este 19 de marzo, el primero. La Valentina, primer el primer jefe. Vamos. Arriba. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. VAMOS LOS pejes VAMOS MIENTO espectacular. bueno, son los primeros Gaby Los son primeros de la temporada, de la temporada. 19, de 19 de marzo y arrancando Arrancando con, con la flecha de plata del río Un lujo invitamos ¿Eh? a todos los amigos televidentes, seguidores del pescador que vengan a probar esta linda pesca acá, cerca de la costa ¿Eh? Que vengan ya... Pueden hacer una combinada también con boga también. Con boga, con pati eh. Buenísimo. Ahí No es floja. Eh. Vamos. Matungo. Vamos con el matungo de marzo. vamos ¿Cómo? vamos vamos ah, vamos bien capo bien bien te dejo ahí ¿Qué? ¿Qué ¿Qué Mirá Mirá arrancando la temporada en berizo ensenada no? ensenada encenada. ensenada y bueno, en la misma zona berizo ensenada Salimos de ensenada pero quejamos en berizo querido para poco Gutizo peje activaron a la tarde vamos arriba los pejes berizos apos bien Guti eh ahora sí bien Gutizo está debajo y se cumplida Marca peje. vale bien ¿eh? ahí vamos los peces tiene ¿eh? ¿eh? eso primeros de la temporada. Tres metiste, ¿no? Bueno Nico, misión cumplida, venimos a sacar los primeros pejes de la temporada No tuve suerte pero te pescaron ¿eh? Misión cumplida Gabi. bueno, es. pero estuvimos y compartimos un día agradable La pasamos lindo, el río espectacular Con buen amigo Con buena gente, nos hemos reído mucho Y bueno, como vieron en imágenes, pinchamos los primeros pejes de la temporada Así que bueno, estamos terminando marzo Pescando boga, pescando pejerrey Muy buena variedad con en la zona Así que invitamos a todos los amigos pescadores Que no se pierdan esta temporada Que termina de boga, que fue muy buena Y lo que viene de Pejerrey Que bueno, por lo que vimos Metimos un pescadito muy lindo Hace el principio sí. de temporada, metimos un pescado muy bueno Así que bueno Vamos por más peje Gaby Bueno, ¿no? dale, vamos a dejar los datos en pantalla ahí pues Si se quieren comunicar con Nico vos, Tu servicio es Tracker de 640, ¿no? Tracker de 640, motor de 90 HP Nuevo, todos los elementos de seguridad Así que bueno, estamos acá todo el año Y eh, eh, salimos de Ensenada bueno. sí. Lo que es la bajada de la autopista de La Plata a Buenos Aires, estamos a 10 minutos del embarcadero ¿sí? Así que estamos Para salir eh, de lunes a lunes Siempre y cuando acompañe el clima Te dejo el teléfono para el que quiera Hacer alguna consulta, es 221 355 1178 ¿sí? Si no me pueden encontrar por Facebook Como Nico Queen O por Instagram como Nico Pesca bueno, sí. un saludo entonces para Gustavito. Para Gustavo de de La Plata. LP. Sí. El canal para Leo de YouTube. Corbiciero de La Guía del Pescador. Sí. Y todos los amigos pescadores. No queremos no olvidar de Leo y el amigo. Y, el, sí, de los, y acá la galleta, así, <risas> Medio como para aprender y fue el que sacó... Darío rango, sacó de Darío, de la grande, Así muy que bien. espectacular. Y bueno, te felicito. Y nos conocimos, así A que Fél fue un gusto. Se dio la salida.